El IBEX 35 despide el viernes con notables ganancias. El índice español dice adiós a una semana que ha sido más corta de lo normal y que ha estado marcada por las caídas en la mayoría de las sesiones. La crisis bancaria de Estados Unidos con la intervención y venta de First Republic Bank, el temor a la ralentización económica con datos macro en China más débiles de lo previsto y las decisiones de la Reserva Federal estadounidense y del Banco Central Europeo han definido el rumbo de la semana. En el plano macro, hoy se ha conocido el informe de empleo de abril de Estados Unidos, que ha arrojado una lectura muy superior a las expectativas del consenso y al dato previo de marzo. En el plano empresarial, hoy han presentado cifras CaixaBank IAG, Solaria o entre muchas otras. Asimismo, Grifols y Robbie han liderado las subidas dentro del IBEX 35. Y al otro lado del Atlántico destaca ahora el fuerte rebote de la banca estadounidense y las ganancias destacadas en Apple tras publicar resultados este jueves.